¿Cómo estás Capricornio? Amigo, amiga de este maravilloso signo Capricornio, gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida nuevamente a este espacio de Bio Neurosabiduría donde venimos a entregarte tu guía de este periodo del 15 al 31 de enero. Recuerda darle like, activar la campanita, suscribirte y sobre todo dejarnos tus comentarios para conocerte, saber cómo vas, cómo vas avanzando, cómo te sientes. Esta comunidad es una comunidad en donde tú también estás incluido, incluida, y nuestro interés es que te sientas contenido a través de estas guías. Gracias por estar aquí, te invito a ponernos en este momento en disposición. Te pido cierres tus ojitos, vamos a ponernos en disposición para que Dios... Los arcángeles, los ángeles, tus guías espirituales, Jesús, se hagan presentes en este momento. Para entregarte los mensajes, las frases, las palabras que resuenen en tu corazón, como respuestas a esta situación, a esta pregunta que te estás haciendo en este momento, que estás experimentando. Y que a través de esta guía puedas trascenderlas, sanarlas y dejar que tu luz siga brillando. Muchas gracias, ya puedes abrir tus ojitos y vamos a iniciar con esta guía maravillosa. Para Capricornio, del 15 al 31 de enero del 2020, este maravilloso año de reflejos. Año para trascender, para sanar, a través de observarnos. En los otros, aquello que requerimos sanar, Capricornio, del 15 al 20 de enero 2020. Del 15 al 31 de enero. Vamos a ver qué tienen para ti. Muy bien, inicias con la metamorfosis. Capricornio, estás en un momento de tu vida en el que pareciera que te estás renovando en el que sientes que las viejas estructuras, las creencias, el sistema en el que te estás moviendo ya no está siendo funcional en tu vida y esto te está implicando como una renovación energética, una renovación completa, integral, estás caminando como hacia un sentido más espiritual, más profundo de tu vida. Esta renovación de energía puede estarse manifestando también a través de tu salud. Eh, y hay, hay personas que están como renovando esta energía, como eh, los invitó su cuerpo físico a, a darse un tiempecito para descansar, para ir a recostarse un poco a pasar esta energía. Hay quienes están experimentando gripas, eh, dolores corporales... Déjate sentir todo eso, esto va a pasar, solamente es pasajero, estás renovando tus energías, puesto que estás caminando el camino del líder y para ser un líder estás conectando con tu verdadera esencia, con la divinidad, te estás comprendiendo como el todo, como esta parte integral entre tu parte física, la parte espiritual, la divinidad Estás reconociéndote también eh, como parte del mundo, como parte del universo De una forma humilde, de una forma en fe, en confianza en este, poder, en este Dios, en estos ángeles, arcángeles Tienes la carta a la congelación y como te decía hace un momento, pareciera que estas posibles enfermedades, estos posibles padecimientos físicos, eh, puedes darles o ponerles esta etiqueta de una, un hecho desafortunado, una eh, mala pasada de la vida. Sin embargo, lo único que está sucediendo es que te está guiando la vida, te está guiando la divinidad a mantenerte quieto, a, a dejar que sucedan los cambios en ti. De pronto, eh, desde el año pasado, te invito a que revises tu guía del mes de diciembre, te pedían que hicieras cambios, que empezaras como a moverte, que fluyeras con el, con el cambio, y si hubo ciertas resistencias y no abriste este espacio para dejar que la vida continúe un camino que continúe conectando con la divinidad, bueno, esta manifestación en tu vida física tiene mucho que ver con ese esa pausa que te piden hacer, con esa pausa para que esa energía desde tu interior, desde tu espiritualidad pueda emanar hacia afuera y entonces puedas comenzar a manifestar situaciones y experiencias en amor abundantes. No te asustes por los cambios que se están manifestando, déjalos que sucedan. Esto te lo dicen porque tienes la carta, la protección del tesoro. Ante esta metamorfosis, estos cambios, tanto en tu energía como en tus creencias, en tus condicionamientos, en el sistema que ya no te funciona, de pronto todavía quisieras como mantenerte en ese lugar, en, eso, en esas acciones o experiencias conocidas porque te representan seguridad, sin embargo te dicen, lo único que tienes en la vida seguro es, son dos cosas, la vida y la trascendencia, y a la vida veniste a experimentar, a crear, a dejarte ser, para que en el momento que decidas trascender como eh, alma, en el momento en el que decidas regresar a esta universalidad, a esta divinidad que es Dios, te lleves lo más bonito que fue vivir esta vida, que es la experiencia, que es la sabiduría que adquiriste en este plano. Así que te invitan a que te abras a estos cambios, a esta nueva energía. Tienes la carta sanación del dolor de cabeza, no te resistas a sentir tus emociones. Capricornio, de pronto requieres sentirte muy en confianza de, con alguna otra persona o con algún otro individuo como para que tú puedas abrir tu corazón y puedas liberar tus emociones sin embargo, ante esta personalidad que tienes como reservada también hay muchas emociones que has guardado es muy importante que la primera eh, energía en la que tú confíes en la que tú te abras sea la energía de Dios, la energía divina Puedes hacerlo a través de los arcángeles, puedes pedirle a Arcángel Rafael que te acompañe ante esta sanación de estas emociones para que las puedas liberar y puedas abrir un espacio importante en tu vida para que liberes, te sanes desde la raíz, desde adentro, desde el alma para que la sanación se dé en el alma, puesto que posiblemente tienes la carta El Palacio Dorado ante esta resistencia a sentir tus emociones, también se ha bloqueado en ciertos en ciertas áreas de tu vida la abundancia. Y no es que se haya ido, ahí está, ahí se mantiene. Sin embargo, por estar bloqueando tus emociones, no puede, es como si le pusieras una telita a tus ojos. Y esa telita son todas las creencias limitantes, tus emociones, tu enojo, tu tristeza, los sentidos... Y se va generando como una velita que tapa tu vista. Y esa velita te impide ver la abundancia que sí está alrededor tuyo y que sí posees. Es importante que liberes estas emociones. Acércate a Rafael. En las relaciones tienes el jardinero gentil. La primera relación que requieres trabajar y que requieres cosechar, conservar, procurar, es la relación contigo mismo, contigo misma. En esta relación de amor propio, vas a estar manifestando relaciones más estrechas, relaciones más fluidas, amorosas. Es por ello que te invitan a liberarte de aquellas emociones que están albergadas en tu corazón y que de pronto continúas reteniendo. Si has observado que tus relaciones se están tornando algo conflictivas, revisa cuál es el conflicto interno que tienes ahí. Y libéralo, libera tus energías Libera esa energía, tienes la luz de la luna En esta posible obscuridad que estás sintiendo de forma interna Como de que ya quiero liberar pero no sé con quién acercarme Me siento atrapado o atrapada y no quiero sacarlo No quiero soltarlo ni siquiera con tal vez pareja, amigos, eh, hijos Posiblemente es importante que hagas una pausa Conectes con Dios y hables de tus emociones, de lo que sientes con esta relación que estás teniendo como reflejo. Pídele que te muestre aquello que requiere sanar. Que sea clara para que puedas tú liberarte de, esa, de ese lastre, de esas cargas. Finalmente, como resultado, tienes cabalgar sobre la ola. Tus relaciones son exitosas y seguirán siendo exitosas en la medida en la que tú te permitas ser auténtico auténtico, en la medida que te permitas sentir y liberar tus emociones, puesto que de esa manera tu verdad será escuchada. Y será escuchada por los demás porque primero la estás escuchando tú, estás siendo honesto y honesta contigo mismo, contigo mismo. Date esa oportunidad. Recuerda que la verdad te hará libre. Sé honesto honesta. En la parte económica tienes la carta El Rescate. Y con esto te dicen... Que no te ocup que no ocupes tu mente con pensamientos en escasez, siempre hay suficiente y hay para todos, hay en abundancia para todos. No, no ocupes tu mente con pensamientos en escasez, en miedo sobre no hay trabajo, la, la vida en el mundo está un poco caótica, todo eso te va limitando y te va estancando. En vez de enfocarte en eso, te invitan a enfocarte en lo que sí puedes crear, en lo que sí puedes poner al servicio de Dios a través de la humanidad, a través de la sociedad en la que te mueves, a través de los grupos de trabajo en los que estás. Trabaja en equipo, involúcrate más con las personas en el sentido de cuáles son sus necesidades, cómo puedes apoyarlos, apoyarlas. De esa forma también estarás como eh, sanando esa parte de integrarte, de relacionarte de una forma genuina, de una forma fraterna. Te invitan a cosechar esta intención de servicio. Has estado poniendo como tu principal objetivo el dinero, como la parte, eh, en la parte económica el dinero como principal objetivo objetivo y se te ha olvidado ponerte al servicio, se te ha olvidado servir. Servir en el sentido de, si estoy en una empresa, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué formas puedo proponer para que sea, el trabajo sea más dinámico, más cómodo, la gente se sienta mejor? ¿Cómo yo puedo adquirir una nueva actitud? Y cosecharla una actitud de servicio y cosecharla para que las personas que están a mi alrededor se sientan apoyadas. Y yo me siento también apoyado, apoyada por mí y por las personas que me rodean. Ten esta intención de servicio. Finalmente tienes la separación. Y en este sentido te dicen que en el momento que empieces con esta energía, con esta verdadera intención de servicio, te darás cuenta que... Lo más importante en tu vida es el servicio hacia los demás y que a través de ese servicio tu abundancia financiera, tu abundancia económica se verá multiplicada. Revisa. En tu parte laboral o en la parte en la que generas ingresos. Revisa de qué forma puedes generar un mayor beneficio para diferentes personas, para más personas. O revisa quizá si lo que hoy estás haciendo y lo que, en lo que hoy te estás desempeñando lo estás haciendo desde, este, desde esta sensación y desde esta entrega genuina. Si no es así... Es importante que revises en donde sí, tu entrega sería de esta forma, genuina. El mensaje final que tienen para ti, el consejo tienes, el modificador del mapa encantado. Te dicen que el cambio, como lo veníamos viendo acá con la metamorfosis, te dicen que el cambio es necesario en tu vida para que puedas tomar un nuevo camino, una nueva versión de ti mismo, de ti misma. Te piden que no te asustes con ese cambio, que te abras a recibirlo, que pidas la guía de tus arcángeles. Acércate a Rafael. Rafael en este periodo está acompañándote para que puedas liberar, puedas tener esta sanación y esta claridad emocional, mental y espiritual para que tus manifestaciones sean en abundancia y no en escasez. Capricornio, muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos tus comentarios. También te invito a que compartas este contenido con tus conocidos, no te quedes la información, un muy buen servicio para la humanidad, para tus compañeros, las personas que están contigo es compartirles la sabiduría, compartirles el conocimiento, ábrete también a eso. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente video, gracias.